Hola amigos, bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una sopa de fideos con pollo y como siempre digo, los ingredientes son un litro de caldo de pollo, 60 gramos de fideos y 120 gramos de pollo si queréis saber cómo se hace el caldo de pollo os lo dejo aquí arriba lo primero que hay que hacer es calentar el caldo, se echa el caldo y cuando esté casi para hervir se echa los fideos, ahora que está caliente y está a punto de cocer se le echa los fideos se les dan un par de vueltas y cuando empieza a cocer se le deja 5 minutos. Ya está hirviendo y se le deja 5 minutos. Y un minuto antes de los cinco minutos se le echa el pollo. De vez en cuando se va moviendo. para que no se pegue ya han pasado cuatro minutos y ahora echamos el pollo y se vuelve a mover y se deja el minuto restante Ya pasó el minuto, apagamos el fuego y a comer. Ahí tenéis la sopita de pollo, para que tengáis buen rollo. Bueno amigos, espero que os haya gustado la sopita que hemos hecho hoy. Calentita está riquísima. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dadme gusta y los que no estéis suscritos, suscribiros, que así somos más. Y hasta la semana que viene. Adiós.